Consultorio, no dicen gente para ver qué es lo que se puede hacer ante los golpes del calor, porque hay muchos errores frecuentes. ¿sá? Ponemos deshidratación. los ventiladores deshidratación. directamente con el cuerpo sudado, la deshidratación claro. y demás. Claro. Y tenemos a dos grandes expertos eh, en, la, en la mañana de hoy. De acuerdo. Y sí. vamos a empezar con el doctor Omar Neira, ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo que queríamos saber era, por ejemplo, lo que decía ahorita Julio, ¿no? Si es que ahora tenemos muchísimo en esta gran ola de calor y lo que decía el doctor, ¿qué alimentos deberíamos consumir, verdad? ¿Cuáles son esos específicos que nos pueden ayudar a hidratarnos todavía más? Uh -huh. Para eso estamos acá con la nutricionista, nos va a dar usted información sobre lo que debemos, lo que no debemos. ¿Cómo está? Muy buenos días. claro Vamos a acompañarla. De... Qué, buena mesa. Qué buena mesa, doctora. El mesa. Buenos días, René. ¿Cómo son productos hidratados? y Julio. Sí, efectivamente la alimentación ayuda muchísimo a poder regular la temperatura del cuerpo, ya que nos va a hidratar. Eh, los alimentos, como las frutas y las verduras, contienen más del 95% de agua. Entonces nosotros tenemos en nuestro organismo, obviamente, más del 80% de agua y necesitamos regular nuestra temperatura del cuerpo con agua y también con alimentos ricos en agua. Pierina, y tú que eres una experta, además, eres un atrume lo que es ¿no? nutrición... ¿Qué fruta nos has traído, aparte de la uva, la mandarina, que es tan rica, y que pueden no reemplazar al agua, pero ayudar, ¿no? Ayuda. Todas las frutas contienen mucho porcentaje de agua, pero hay algunas que tienen más, más porcentaje de agua, como por ejemplo la sandía, la papaya, la piña. Sí, Tenemos las naranjas, rico, que Felipe. son deliciosas, y también nos, sí. nos da esa sensación de, de saciedad por su... Por su este, pero al mismo tiempo tiene azúcar, ¿no? no es que tenga azúcar, tiene fructuosa, y la fructuosa se metaboliza diferente a la sacarosa, que es el azúcar. ¿Y qué pasa con el azúcar? jugo de naranja que mucha gente dice no el jugo de naranja hay que tener cuidado porque también la te azúcar, puede, ¿no? puede elevar efectivamente fructosa. lo que pasa René y Julio es que el jugo de naranja eh, se pierde la vitamina C cuando se deja mucho tiempo entonces ya no estamos tomando un jugo de naranja sino azúcar ¿A ¿A hay boca? que tener mucho sí. cuidado mucho que con eso. ellas y que son natural pero bueno efectivamente pero y aparte cosas. que la vitamina C es una vitamina muy sensible a la luz al sol e incluso al oxígeno pues, yeah. entonces yeah. por eso se va a recomendar siempre consumirlo inmediatamente o masticarlo Sí, que, que lo no aguanta más y quiere una ¿Quiere uva. No, no, no. Que pa, lo que pasa es que la, la uva es, o sea, es como gelatina prácticamente, parece agua. ¿no? Claro, y aparte que es dulcecita, hay que... Delicioso. Nosotros podemos consumir todas las frutas en cualquier horario, pero también un método muy efectivo para poder ver si nos estamos hidratando correctamente es el color de la orina. Cuando nuestra orina está más oscura es porque necesitamos tomar más líquido, hidratarnos sí, mejor. Sí. Y cuando está más clara es porque ya estamos consumiendo la cantidad necesaria de líquidos. También hay que tener en cuenta la actividad física, en la temporada, que ahorita estamos con un calor excesivo, y también a nuestros niños y adultos mayores cuidarlos mucho, porque a veces no piden Ay, agua es, y necesitan hidratarse. Y, necesitan. Ahora, y más allá de... Perdón, sí, es sí, claro. que la tenía la pregunta. Eh, más allá de las frutas, digamos, ¿en qué momento uno tiene que tomar ya una especie de medicina, no quiero decir el nombre de, de la marca, electrolitos, por ejemplo. Electrolitos se va a recomendar cuando se hace actividad física excesiva. No si, si es que ustedes no hacen actividad física, ¿por qué? Porque puede dañar su salud. Mm. Simplemente con eh, mucha actividad física se podría eh, tomar electrolitos o también si es que están deshidratados pierina y, y, y para no irnos en esto, la gente nos está preguntando en el interno y se ha quedado también con el tema del jugo de naranja y los jugos. Sí. O sea, uno lo prepara e inmediatamente tiene que tomárselo. Siempre. ¿No? yo... Eh, así Pero, es. Hemos ¿No, tomado una. Sí, se va a recomendar siempre consumirlos inmediatamente porque, como repito, las Qué vitaminas, rico? como las hidrosolubles, como las que son potentes antioxidantes, como la vitamina C, suele perderse rápidamente con el sol, con con el oxígeno incluso con el calor. Entonces, si dejas un jugo de naranja mucho tiempo, ya se PIERDE sus vitaminas, prácticamente, okay. ¿no? Entonces, estás tomando prácticamente agua con azúcar. Entonces, yo voy a recomendarle siempre consumir la fruta en el momento y de preferencia ¿Cómo? masticarla ¿Cómo? bien. Directamente. ¿Sí? Claro ¿no? que ella se LE está comiendo. vamos NO, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por esos consejos que en este momento todo el mundo quiere escuchar. Vamos ahora hablando de hidratación a bloque deportivo inmediato con el bloque deportivo. Ya viene Antonio Historia.